¿Qué tal estilo Estamos compartiendo recetas para que ustedes no se desanimen en esta cuarentena y hoy les vamos a preparar un cóctel que utiliza sake, la famosa bebida japonesa que se llama Japan Sunset. Necesitas un vaso globo, hielos, once y media de vodka, once y media de sake, tres onzas de jugo de lichi, un toquecito de agua mineral y un toquecito de vino tinto. ¿Qué te parece?